Tu presente, tu vida, tu amor, tu corazón, ¿todo bien? Está todo bien, muy bien. Ah, sí, bien, estoy muy bastante. contenta, sí, hace cinco meses. Cinco meses. ¿Y, ¿Y cómo pudiste sobrellevar esa situación después de estar con Mitre, el recuerdo que dejó en vos? Eh, yo, cuando él murió, me siempre dije que, que ten, el alma mía quedó en paz. ¿Con la familia, con Esmeralda Mitre, con todo el vínculo? Está, está todo bien, la verdad es que yo estoy trabajando, estoy... Está, está todo bien con todos. ¿No quedaron reproches suerte. ni situaciones? No, no, no. Porque a veces se no, unen las internas no, familiares. No, no, no, está todo bien, por suerte. están manteniendo vínculo con Esmeralda y con la familia? Sí, sí, cada uno va empezando a hacer su vida y sus cosas y sus tiempos y... Fueron 20, 26 años muy intensos, muy importantes y muy lindos también, con lo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, pero siempre siempre dando lo mejor.